Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? El otro día estuvimos arreglando el flotante de la mochila del inodoro. Hoy bueno, va a tocar arreglar esta canilla. Está teniendo un problemita que se traba. Yo le doy un poco de vuelta ahí y ahí es como que pega un escalón. Y al pegar ese escalón no está cerrando de la forma correcta. Si yo lo tengo ahí, saldría el agua de abajo y si la tengo ahí el agua tiene que salir de los costados vamos a ver qué es lo que está haciendo vamos a abrir despacio para no bañarnos ahí está saliendo de abajo vamos a abrir un poquito nada más para ver el efecto si yo empiezo a abrir acá, lo que tiene que pasar es empezar a salir despacio el agua del rociador de abajo. Vamos a ver ahí. Aparentemente ahí está funcionando bien, vamos a cerrar un poco. No tengo ganas de bañarme. Ahí llega un punto. Que se traba pero si yo le sigo dando ahí vamos a ver que hace un escalón bastante violento yo sigo girando ahí se traba ahí no está cerrando el problema es que no está cerrando para que cierre tengo que seguir dándole ahí está dura y este movimiento tiene que ser fluido ahí desbloquea bueno vamos a desarmarla y vamos a ver de qué se trata todo esto para poder desarmar la canilla lo primero que vamos a hacer es agarrar un cúter levantamos la tapita sin cortarnos no es necesario cortar la alimentación del agua porque agua el agua va a estar cerrada por estas dos canillas que son las que traen los que le dan el suministro así que no hace falta cortar la llave de paso próximo paso. Sacamos el tornillo. Una cosita fundamental. Antes de seguir trabajando vamos a ponerle un trapo, una tapa, para que no se nos vaya a caer el tornillo por el desagüe. Desenroscamos acá. Lo que vamos a hacer es desenroscar esta pieza, todo este conjunto completo. Voy a buscar una llave y seguimos. Siempre que se pueda vamos a tratar de usar una llave fija. Yo en este caso no tengo esta medida. Es una medida de 15. Entonces voy a utilizar una llave francesa. Vamos a hacer que la llave ajuste bien en el hexágono. Para que no se redondee. Si vemos que se redondea, aflojamos. Para que no se afloje el mezclador de abajo. Vamos a tenerlo en la parte de atrás. Entonces si se llega a mover. Paramos, ahí aflojó, en este caso si llega a estar un poco duro conviene meterle un poquito de afloja todo, ahí está saliendo, vamos a ver, vemos que gira loco, pero no sale, esto tiene que salir hacia arriba. Vamos a sacarlo de esta manera. Volvemos a poner la manija, el tornillo, ajustamos. ¿Todavía no te suscribiste? Activa la campanita y compartí. Y para arriba. Todo duro ahí está cuestión de hacerle un poquito de fuerza vamos a acercar la cámara y vemos de qué se trata esto una vez que lo desarmamos vamos a ver su funcionamiento esto simplemente lo que hace es subir y bajar esto no tiene que girar esto gira loco, está agarrado al vástago de la canilla entonces su funcionamiento es el siguiente si yo lo muevo para un lado o para el otro vamos a ver que el vástago el vástago que es este va a subir y bajar ahí está subiendo ahí está bajando a diferencia de estas dos canillas que tienen un cuerito, como ya les he mostrado en otros vídeos esta parte en vez de tener el cuerito tiene esta pieza que lo que hace es a través de este anillo que tiene acá esta pieza de plástico es hacer que el agua vaya para abajo a la manguera del rociador o que salga por los costados esta sería una canilla distribuidora les voy a mostrar cómo hacemos para desarmarla en el caso que la tengan que reparar en este caso cada tanto tiempo esta pieza es como que se afloja de acá, entonces no tengo que hacerle nada. Yo igualmente la voy a desarmar, ya que estamos con la canilla desarmada, para mostrarles cómo se hace. Volvemos a sacar la manija. Sacamos el tornillo y sale todo completo. Acá tiene un seguro, no sé si lo llegan a ver, tiene un seguro y ese seguro se saca haciendo un poquito de fuerza de esta manera, ahí salió, ahora solamente tengo que hacer fuerza para un lado y esto lo empujo para abajo. Ya salió. Esto tiene nada más que la traba del seguro que va acá. Y esta pieza con esta otra va enroscada. Tiene una rosca izquierda. Ven que ahí estoy enroscando para allá y se va saliendo. Por eso es una rosca izquierda. No tiene demasiado secreto. Acá tenemos un anillo o ring de goma, que es el que hace que no salga el agua por acá. En este caso no lo voy a cambiar porque no estaba perdiendo. Simplemente lo desarme para que lo puedan ver. Acá tiene un poquito de, de vaselina que en algún momento le he puesto. Para que sea más fluido el movimiento. En el caso que haya que cambiar, cambiamos la gomita a esta, la reemplazamos en una casa de sanitario, la reemplazamos y la volvemos a colocar. En el caso que se rompa esta pieza viene como repuesto, pero es raro que se rompa esta pieza. Ven ahí que simplemente está enganchada, gira loca. No la voy a sacar porque por ahí la rompo. En este momento está funcionando. Simplemente, en algunos casos, esta pieza es como que se queda trabada y, es, y no sube y baja correctamente. Vamos a ver ahora que cuando la armamos, la volvemos a poner, se vuelve a acomodar y esa es toda la reparación. Enroscamos nuevamente. Vamos a volver a acomodarle un poco la, la vaselina. Esto tiene un hexágono y este hexágono, este hexágono hace que no gire esta pieza con respecto a esta. Entonces lo que hace es simplemente subir y bajar. Hace solamente este movimiento. Entonces ahí no gira. Es como si fuera una tuerca y una llave. Una llave fija. Hexágono con hexágono hace que pueda deslizarse, pero no girarse. Ahí. Un poquito de fuerza y ya entró. Nada más hacemos que esto se enrosque ven ahí que lo girar y simplemente tiene que ir a ver si pasa tenemos que hacer pasar la ranura a ver si le embocamos, ahí pasó, volvemos a poner el seguro un poquito de fuerza, fíjense que entró suavecito con la mano no necesito ningún, ninguna herramienta especial vamos a hacer que suba todo lo posible y ya esto lo podemos insertar acá vamos a acomodar la cámara y les muestro cómo lo instalamos si llega a romperse esta gomita que tenemos acá también la podemos cambiar, en este caso está bien, simplemente va asentada en el borde que tengo acá. Acuérdense, esto lo más arriba posible, bien metido adentro y esto lo hacemos que haga tope. A ver si empieza a enganchar la rosca, hacemos un poquito de fuerza para abajo a ver si engancha si no engancha le damos unos golpecitos Ahí creo que enrosco siempre acuérdense en la parte de atrás de tener todo el mezclador para que no se vaya a girar esto apenas va apretado la que va a cerrar es la gomita que dijimos que tenía adentro a ver Funciona bien ahora, ahí está yendo fluida, ahí está, lo que nunca conviene es llevarla a los extremos, ahí está yendo fluida, tiene cierta resistencia pero sube y baja sin problema. Vamos a ponerla más abajo para que cierre. Y ahora vamos a hacer la prueba a ver cómo va todo. Vamos a correr la cámara porque no tengo ganas de que se me moje todo. Vamos a abrir la canilla. Y salir por los costados. Y de a poco vamos a ir abriendo el duchador. Ven que ahí es mucho más fluido, okay. la puedo bajar un poquito, mucho más fluido el movimiento y tenemos un mayor control para no mojar todo el baño cada vez que tenemos que usar el bidet. Con muy poca presión podemos regular, ahí, ahí llegué al tope, no le sigo dando porque si no la vuelvo a trabar. Ahí, apenas tengo la canilla abierta. Bien, ahí ya la puedo regular mucho mejor. Ahí. Vamos para el otro lado. Y ya de esta manera tenemos el agua que sale por los costados. Funciona de la misma manera con la caliente que con la fría. En este momento estoy usando la caliente, la caliente porque está de mi lado y es más fácil para manejar. Listo. Ahí cerré. Volvemos a poner todo como estaba. No se olviden. La tapita. Saco la manija. Ponemos esta pieza. Simplemente arrosca. No la ajusten demasiado porque si no después cuando la tienen que desarmar cuesta mucho sacarla. Como tiene un estriado la podemos poner en la posición que más nos guste. Pongo el tornillo acá, destornillador y ahí es mucho más fácil colocarlo. No la ajusto demasiado porque son piezas de bronce y se rompen. Ponemos la tapita a presión y podemos dar por terminado el trabajo verificamos que no pierda por acá si pierde enseguida nos damos cuenta ahí y ahí mezcla perfecto solucionamos en la misma semana dos problemas el flotante del inodoro que si no vieron el vídeo les dejo la etiqueta acá arriba para que la puedan ver, la dejo por acá. Y ya saben, si les gustó, denme un like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos y vamos a seguir compartiendo con ustedes todo lo que podamos para darle soluciones a problemas en el hogar. Nos vemos en el próximo, chao chao.